¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Hoy video hiper megarchi, recontra, recontra, recorto ¿Por qué? Porque tenemos algo muy rápido Que es el tema que tenemos un código que ha dejado la gente de Wargame Muy amablemente para que tengamos ¿Cuánto? 500 de oro eh, Un día de cuenta premium de World of Tanks eh, Acceso a misiones y 10 reservas personales por 50% De créditos más durante una hora brother. ¿Te parece poco? La verdad que es un montón, una locura, así que Chapo por la gente de Wargaming que nos ha dejado este codillo Así que, ¿cuál es el código? Época de Milagros 2020 Época de Milagros 2020 En mi Discord tienen el acceso directo Igualmente para que ahí, ya les aparece No tiene que hacer absolutamente nada, solamente entrar a la página de Wargaming Y lo activan y ya está, listo Eso es todo, 500 de orito de arriba Se viene Navidad, falta poquito Así que empiezan los regalillos Escucho una cosa eh... Abajo en la descripción estoy dejando igualmente el link para que vayan y de ahí directamente los traslade a la página de Wargaming. Solamente activan el código y ya tenés 500 horitos, un día de cuenta premium, misiones y 10%, no, 10% de nada, 10 reservas personales de 50% de créditos más por una orilla. Un beso, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.